¿Quieres tener al bebetón en tu celular? Hola ¿qué hacen gente de Youtube Antes de empezar les quería avisar que este video no estará tan elaborado ya que tuve que ocuparme de otros asuntos Y no me alcanzó el tiempo para hacer un video de como 30 minutos como lo hizo Terez. Pero bueno, este es un canal humilde así que si ven que el vídeo tiene una calidad latinoamericana ya saben por qué Ahora sí comencemos Hoy día se cumplen 10 años del canal Sí, 10 años del canal si creen que es mucho tiempo vean este video y se darán cuenta que quizá alguien con una cuenta creada en el 2019 ha estado más tiempo en Youtube que yo. Pero yendo al grano, hoy les mostraré toda la historia de este canal en Youtube y ojo, porque la historia mía y la de mi canal de Youtube son diferentes. También les mostraré algunos datos curiosos y algunos acontecimientos que me han pasado en este tiempo. Empecemos. Todo comienza el 13 de abril de 2012, el día en el que se crea esta cuenta. Al principio esta cuenta no era mía, y sé lo que se estarán preguntando ahora. ¿Te vendieron este canal? ¿Te lo regalaron? ¿Se lo robaste a alguien? Técnicamente fue lo segundo, y ahora lo voy a explicar. Esta cuenta originalmente fue creada para ser compartida con toda mi familia, incluyéndome. No puedo mostrar el nombre por privacidad, pero sí puedo mostrar la foto de perfil, la cual es la siguiente. Estuvimos usando la cuenta familiar durante 6 años. O sea desde el 2012 hasta el 2018. Y seguro los olds de internet recordarán que en el 2018 Youtube se volvió más popular de lo que ya era. Entre el 2012 y el 2015 no ocurrieron muchas cosas importantes. En el 2015 hacia adelante empecé a ocupar la cuenta de vez en cuando para ver vídeos sobre juegos de Wii, Wii U y 3DS. Creo que de ahí saqué el fanatismo hacia los videojuegos y especialmente hacia los de Nintendo. Pudo haber sido peor. Si hubiera visto vídeos sobre anime probablemente ahora sería otaku y tendría una foto de perfil de una mona china xdddddddddddddddddddddddd. Por cierto si se lo preguntan así, se veía Youtube en móviles entre el 2012 y el 2016. En el año 2018 fue cuando empezaron a ocurrir las cosas más importantes. El origen de mi canal tal y como lo conocen comienza cuando dos compañeros de curso se crean unas cuentas de Youtube, aprovechando el auge que este tuvo durante el 2018 para subir vídeos yo no me quería quedar atrás. Así que viendo que yo era el único que ocupaba la cuenta familiar y que los demás miembros de la familia ya casi ni la usaban decidí cambiar el nombre del canal al que conocen actualmente. Javio Tazo. Y ese mismo día. El 3 de agosto del 2018. Subí mi primer video. Irónicamente de esos dos compañeros que me impulsaron a crearme una cuenta uno de ellos borró su canal y el otro abandonó el que tenía y se creó otra cuenta sin subir vídeos. Si están escuchando esto esos dos compañeros, debo decirles que les agradezco mucho porque sin ustedes este canal no existiría. Luego de eso empecé a subir varios vídeos, muy caseros por cierto, algunos eran sobre Fornite, otros sobre Vlogs y algunos incluso hasta eran de Free Fire. Sí. De Free Fire pero cuando no era odiado después de un tiempo de subir varios vídeos de una calidad muy mala y una inactividad muy grande el 17 de diciembre de 2019 decidí cambiar de contenido con un vídeo llamado aviso luego de eso borré mis vídeos antiguos y dejé solo uno en no listado que está en algún lado dentro de mi canal un poco después de eso el 17 de febrero de 2020 subí mi primer tutorial se trataba sobre cómo instalar un fangame simple pero divertido de super smash bros luego cuando empezó la pandemia estaba aburrido así que desde el 19 de marzo de 2020 comencé a subir varios tutoriales, algunos tenían más éxito que otros, pero el primer tutorial y a la vez el primer video que obtuvo mil vistas fue el tutorial de cómo instalar Gangstar Rio. Desde ahí hice varios tutoriales y algunos tenían mucho éxito, hasta incluso hice directos jugando. Pero cuando todo cambió fue cuando me hice comentarista. Si vives bajo una roca y no sabes que es un comentarista pues básicamente es una persona que comenta en varios canales y es reconocida por ello. Yo me interesé mucho por ellos, hasta el punto de que llegué a dedicarles un vídeo y por ahí por julio de 2020 podría decirse que me convertí en uno, y la gente de a poco me comenzaba a reconocer por comentar en varios canales, suena como lo mejor del mundo, pero no era tan divertido al enterarse que en ese momento es la comunidad comentarista y la comunidad de jodedores, que si no saben quiénes son pues como su nombre lo dice, son personas que quieren molestar a usuarios random porque sí, son como los trolls pero los jodedores se toman las cosas. Más en Otra cosa negativa era que el 90% de mis respuestas eran de gente diciendo que no daba risa o que era un don comedia. Además para ser comentarista necesitabas tener todo el día libre porque de lo contrario si llegabas tarde a un vídeo tu comentario iba a quedar enterrado junto a cientos de otros. Esas son las principales razones por las que ya no soy comentarista actualmente. Pero volviendo a ese tiempo, el ser comentarista también cambió mi contenido, me había aburrido de los tutoriales y de a poco cambié mi contenido, como dato curioso mi primer video de shitpost fue subido el 21 de julio de 2020 y fue creado por mí. En solo tres meses mi canal pasó de ser uno de tutoriales a uno de shitpost. Y llegué a los mil suscriptores. Fue uno de los mejores momentos de mi vida, y ahí conseguí la pestaña de comunidad, donde empezaría a publicar memes y otras cosas al menos dos veces al día desde que la obtuve, pero de eso hablaremos más tarde. El problema es que yo no quería que este canal fuera solo de vídeos cortos de shitpost porque sabía que tarde o temprano iba a morir, así que me creé un canal secundario dedicado solo para eso y dejé mi canal principal para vídeos más largos y mejor elaborados. Un tiempo después de ese cambio decidí hacer una excepción y subí un video llamado los simpson lo predijeron que, que estaba basado en este meme de Memeroy. Ese video logró un éxito impensable alcanzando las 40.000 vistas y haciendo que ganará miles de suscriptores con ese vídeo. Sumado con los otros videos, con los tutoriales y con los comentarios, ganaría los 3.000 e incluso los 4.000 suscriptores, en ese momento mi canal de Youtube sufriría otro cambio drástico. A inicios de 2021 mi celular se murió y tuve que ocupar mi computador por como medio año. Y como editar en PC para mí era más complicado que el Dark Souls apenas subí 15 vídeos en todo el año. Y aquí es donde entra la pestaña de comunidad. Probablemente si no me hubiera mantenido haciendo publicaciones mi canal se hubiera muerto igual que el de muchas personas que he conocido. Hasta el día de hoy me he mantenido haciendo a menos una publicación por día. Y creo que esa es la principal razón por la que mi canal sigue vivo. Por suerte pude tener un celular nuevo y ahora puedo hacer este video. Eso fue todo, sé que no es mucho pero recuerden lo que les dije al principio del vídeo. Probablemente se me olvidó algo así que puede que haga una segunda parte en 10 años más xddddd. Quería agradecerles por ver el vídeo y espero que yo siga en la plataforma aún después de que el shitpost ya no sea algo relevante. Chao. Gandhiani Dubbing Studios